Hola, mi nombre es Ana Paula Cisneros, tengo 20 años, estoy cursando el octavo ciclo de la carrera de Arquitectura. Tuve la oportunidad de llevar un curso electivo de cursera for Campus, el cual fue Arte y Diseño Moderno y Contemporáneo, un curso ofrecido por el MoMA. Elegí ese curso porque consideré que podría complementar mis conocimientos sobre el arte. Al mismo tiempo que me permitiría explorar y encontrar nuevas fuentes de inspiración para mis proyectos. Desde mi experiencia, creo que estos cursos selectivos enriquecen nuestro desarrollo personal y profesional. La modalidad virtual del curso me permitió ser gestor de mi propio aprendizaje, así como ser flexible y adaptarme ante estas nuevas modalidades de aprendizaje online. Asimismo, las, meto las metodologías y los temas desarrollados en cada microcurso me permitieron mejorar mis habilidades críticas y analíticas, estableciendo conexiones entre lo aprendido y mi propia vida. Es por ello que recomiendo estos cursos a mis compañeros. Es una oportunidad para improvisar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas que les permitan enfrentar los retos en el ámbito universitario y profesional.